Y ahora eh, eh, nos vamos a ocupar con los acordes menores ¿vale? Como referencia para estos acordes menores y para esta lección No vamos a utilizar el mi menor Sino que vamos a utilizar el la menor ¿Por qué menciono esto del mi menor? Porque el acorde la menor no es un acorde realmente muy usual Teniendo en cuenta que estamos tocando en, en sol casi todo el rato Solo con la cejilla, que es como si estuviéramos tocando en sol Pero en otra tonalidad, simplemente las posturas son iguales Pero en otra tonalidad eh, me lío solo. Lo que quiero decir es que el, el, el acorde Mi menor es mucho más común en las canciones típicas de Bluegrass que el La menor, que sería este. Básicamente pues, las canciones suelen ser Sol, Mi menor, Do, Re, o Sol, Re, o Mi menor, Sol, cosas así, casi la, mayor, la mayoría. Bueno, corto el rollo. Vamos a ver entonces las posturas de La, ¿vale? De La menor. Como estos acordes son móviles, podéis evidentemente, echando un poquito de iniciativa, sacar lo mismo para el resto de acordes que os interesen. Es decir, si ya sé poner el La menor, ya sé poner el Re menor, ya sé poner el Mi menor, ya sé poner el Si menor y todos los menores posibles. ¿Vale? Bueno, eh, corto y empezamos. Bien, pues empezamos con el primer La menor. El la menor por aquí arriba. Eh, me imagino que todos tocáis la guitarra o tenéis alguna noción de guitarra y todos sabéis poner un La menor en la guitarra. Aquí arriba, ¿no? Si estáis tocando canciones de iglesia, el típico la menor de canciones de iglesia. Y se pone así, ¿no? Imaginemos que esto es una guitarra, nos faltan aquí dos cuerdas por arriba, se pondría así. ¿no? Pues en el banjo es exactamente igual, la menor. La única diferencia es que aquí en el banjo me faltan estas dos cuerdas arriba, y resulta que esta cuerda de arriba, esta cuerda de abajo, la prima, tiene un... En vez de estar afinada en Mi, está afinada en Re Entonces si yo toco esto así No es en La menor que estamos acostumbrados a oír Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta cuerda? Pues teniendo en cuenta que estas dos son iguales En cuanto a, a, a, a, a la nota que dan Pues si aquí piso, piso aquí, pues piso aquí también La menor ¿Vale? Bueno, más abajo, más arriba en el mástil Más abajo en la tonalidad más arriba de la tonalidad de pero yo me, me lío. Ni puto caso. Ustedes mira aquí las manos que es más, más, más útil. A ver. Do mayor. En acorde barra. Vale. Pues de aquí también saco un La menor. ¿Cómo? Pues pulso de nuevo go piso de nuevo la cuerda cuarta y la cuerda cuarta. Y la cuerda primera, perdón. La menor. Recapitulando, tenemos La menor. La menor. Este es el traste quinto, pongo la cejilla en el traste quinto, y ahora traste séptimo, traste séptimo. Y todavía tenemos otro La menor que podemos repetir aquí, que es este. Estamos en el traste décimo, ponemos aquí una especie como si pusiéramos un Re séptima, Re séptima me refiero típico de guitarra, y le agrego el dedito aquí. y esto sería el eh, otro La menor. Luego estamos en el traste 12, que ya repetimos las posturas y efectivamente repetiríamos las posturas. Y aquí ya no, no me llega. ¿Vale? Bueno. Ejercicio que propongo. Que hagáis lo siguiente, para acostumbraros a los cambios. Hagáis un pulgar pellizco. falta que ponga... Pero lo voy a poner así para que veáis lo que estoy haciendo, con la mano derecha. Que no me estoy tocando el paquete, estoy tocando. ¿Vale? Repito. ¿Vale? Bueno. Otra, otra cosa más que tengo otra que decir. Otra cosa que tengo que decir es que generalmente, cuando tocamos bluegrass, eh, la cuerda cuarta no la estamos tocando todo el rato. La mitad de las veces estamos solamente tocando las tres primeras cuerdas. Las tres primeras y la quinta. ¿Vale? La quinta para que repiquete Y estas tres para, para el roll. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a poner muchas veces este la menor, sino que casi siempre vamos a poner este la menor. Es decir... Es la misma postura, pero sin el bajo. Es como si pusiéramos esto. Así. No sé si con el dedo este de la peineta... Quítate dedo de la peineta. Se ve así, creo, para no ofender a nadie. ¿Vale? Pero así no lo ponemos, lo ponemos así. Estás en Sol... ¿Vale? Que lo que quiero decir es que ponemos solamente estos tres dedos. Entonces, evidentemente los otros acordes son exactamente iguales en cuanto a omitir la cuarta, la cuerda cuarta, quiero decir, no la nota cuarta. La menor. La menor me estoy saltando esta nota. Y aquí abajo la menor. ¿Vale? Si veo aquí el acorde, pues le voy a quitar esta cuerda. Así esta cuerda cuarta Así es más difícil Así es mucho más fácil ¿Vale? Lo que os decía Estos acordes, Estos acórdeles Son tus prejuvenes mujeres Estos acordes son eh, movibles Es decir Hemos dicho que esto es La menor Esto sería Si menor Voy bajando, igual que se quedaría en una guitarra. Esto es Re menor. Eh, esto es Sol menor. Con lo cual esto es Fa menor. Etcétera. Y lo mismo pasa con, con Mi. Eh, mi menor. Mi menor. Mi menor. Estos tres acordes los voy a repetir porque eh, son muy usados en blues Este que es el... en cuanto nos pongamos a tocar el, el Foggy Mountain Breakdown vamos a poner este acorde, ¿vale? ¿Que no quiero poner este todo el rato? Pues cambio a este y este también es uno muy, muy, muy utilizado en Bluegrass esto lo, lo voy a, merece la pena que ponga así la cámara, ¿vale? este es el Mi menor, también lo voy a poner en el Foggy Mountain Breakdown y este nos sirve para la llamada postura, la eh, Sally Gooding Position, que llaman, ¿vale? es una posición desde la cual normalmente no se va a poner así, sino solamente se va a poner estas dos. Y voy a poner todas estas notas. Desde aquí, de manera que hago... ¿Vale? Un acorde muy, muy usado, aunque solamente sean estas dos. Esto hay que practicarlo un poquito. Bueno, pero esto es más complicado. Nos vamos a quedar solamente con el ejercicio que he dicho antes, es decir, con el. con la menor, ¿vale? Repito. Quedamos con esto solamente porque, como hemos dicho, esto es básico. Os voy a agregar un ejercicio más. Este. Sin el bajo. También pellizco y pulgar. Perdón, pellizco y pulgar. Pellizco con el pulgar. Al contrario, pulgar-pellizco. Y también os voy a proponer que hagáis este, este ejercicio, un, con un roll. Forward, tiro, tiro, tiro, tiro, siempre para adelante, ¿vale? Os pongo el rol aquí para que lo practiquéis. Bueno, y aquí queda esto, con Dios.